...ya de este recorrido que usted ha hecho a lo largo de toda la frontera de nuestro país... ...en el Estado de Amazonas, Vicepresidente y Ministro. Es parte de un plan que nosotros venimos ejecutando de recorrer todos los puentes fronterizos... Eh, ...ya esta es la tercera etapa... Ayer estuvimos eh, recorriendo parte del Amazonas, hoy continuamos, eh, estuvimos ayer en Puerto Ayacucho, estuvimos en Maroa, en, en la piedra de Cocuy, estuvimos a Tabapo, San Carlos de Río Negro, eh, estuvimos sobrevolando el cerro Yapacana que... Tiene un problema ambiental por minería ilegal, nos encontramos pues en la, en la Esmeralda, de fondo tenemos el majestuoso Orinoco, me acompaña el comandante del CEO, los comandantes de componente, los comandantes militares de la región, el nuevo jefe de la región Sur, la ministra de Pueblos Indígenas, la ministra del Ambiente, viceministra de Relaciones Interiores, el viceministro de Ambiente, es un equipo multidisciplinario y andamos entre otras cosas también verificando un plan que comenzó de desarrollo aquí en la esmeralda para tenerla como base de operaciones que permita atender las necesidades de todas las comunidades. Eh, hemos verificado los avances y vamos a lanzar pues, la segunda etapa de este proyecto, que es un proyecto de soberanía, de ocupación del territorio y de atención a las comunidades. En términos generales, como ha visto la situación, sabemos que nuestra frontera de se ve afectada por personas que de los países hermanos eh, cometen diferentes delitos como el contrabando el narcotráfico y muchas veces también eh, grupos irregulares que traspasan nuestras fronteras cómo ha estado la situación de manera general en nuestra frontera aquí en el estado amazonas mira el eh... Esta, esta frontera tiene una, una situación muy particular, ¿no? no es como la frontera con el Zulia, o con la frontera con Apure, aquí hay muchos obstáculos naturales que impiden el, el desenvolvimiento de muchas de esas actividades que encontramos tanto en Apure como en el Zulia. Eh, sin embargo, pues, eh, indudablemente que hay necesidad de más presencia del Estado, aunque hemos mejorado muchísimo, nuestra gente está... Eh, comprometida y, y sobre todo identificada con el problema eh, tanto la, lo, los militares como los habitantes de la zona. Eh, aquí en la Esmeralda eh, se, hay un desarrollo completo que tiene que ver también con la parte productiva, con la instalación de esta base, la ocupación por parte de la Fuerza Armada, la ocupación y atención a aquellas comunidades que estaban siendo atendidas por las nuevas tribus. Es decir, es un plan integral eh, la, la, como te dije la problemática pues no es igual, eh, tenemos por, u, u, cuestiones muy particulares aquí, por ejemplo ayer, ayer apreciamos cómo han depredado y han destruido eh, grandes extensiones en el cerro Yapacana por, por la minería ilegal, pues nosotros tenemos que intervenir de inmediato y con un plan sostenido para evitar que esto siga ocurriendo. Eh, muchas gracias entonces al Vicepresidente y Ministro Ramón Ahora Vamos a conversar con la Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, también para que nos hable. ¿Cómo ha sido esa visión que usted ha obtenido en cuanto a esa atención que le está dando el gobierno bolivariano a todos los que son nuestros hermanos indígenas? Sí, efectivamente, el gobierno bolivariano, nuevamente, eh, con el alto mando militar, con el Ministro de la Defensa y un equipo eh, del alto gobierno como nunca antes, eh, ha, ha venido tratando en la, directamente la, lo, la problemática de las comunidades indígenas esto es una muestra más, yo creo que es importante resaltar al, y decirle a nuestro pueblo bolivariano al pueblo de Venezuela que la revolución bolivariana eh, no solo es de palabras sino de hecho todo lo que era una esperanza al principio en la época de, de la cuarta república, en la época de exclusión hoy se está convirtiendo en una bonita y una realidad verdadera, que se pueda palpar. Una muestra de ello es todo lo que hemos visto en estas comunidades, como los consejos comunales, la comunidad organizada, esta instancia local de gestión de, de avances y de participación protagónica de las comunidades va viendo... Eh, la, la, el crecimiento de un nuevo mundo, de un nuevo sistema en el caso de los pueblos indígenas, el regreso a la gestión socialista originaria que en época de revolución también estamos construyendo y recreándolo yo creo que aquí hemos visto en la frontera venezolana en la frontera de esta Amazonía eh, donde hay con mayor eh, visión pues, la, la, la vivencia de las comunidades indígenas los pueblos originarios, ha sido positiva esta visita, los pueblos se sienten atendidos directamente el gobierno bolivariano de nuestro comandante en jefe, de nuestro vicepresidente de la República, ministro de la Defensa, y bueno, nosotros los que estamos bueno trabajando con este gobierno revolucionario. Ha sido positiva, vamos a ir avanzando. El día de hoy, bueno, estaremos con nuestro pueblo Yanomami, que es el sector quizás por, por los sitios inhóspitos donde ellos se encuentran, va a ser más difícil eh, quizás la, la, la llegada, pero a través de la Fuerza Aérea Bolivariana estamos tra trabajando, tratando, eh, digamos, las problemáticas reales de nuestro pueblo. En el caso de Parima B, como ya lo hemos anunciado en diciembre pasado, vamos a crear este centro como un centro piloto para atención de las comunidades del pueblo Yanomami, de que es la mayoría, y que, bueno, que necesitan pues, la atención inmediata de nuestro gobierno revolucionario. Lo estamos haciendo, estamos venciendo, vamos a seguir trabajando, la revolución va avanzando en las comunidades indígenas, cueste lo que cueste, como lo hemos dicho, y se oponga a quien se oponga porque hemos decidido ser libres, como nunca antes los pueblos y comunidades indígenas están siendo atendidos y gracias a nuestro gobierno revolucionario, gracias al comandante Hugo Chávez, avanzamos y estamos eh, construyendo la patria socialista.